¿Qué tal queridos amigos? Feliz lunes para todos, hoy la iglesia celebra la memoria de Nuestra Señora de Guadalupe, una manifestación de la Virgen María muy querida y muy popular aquí en nuestra región, en Latinoamérica, la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe. Vamos a darle gracias a Dios por esta experiencia, esta manifestación de María Santísima, en esa muestra de cariño y de amor al pueblo latinoamericano, la Morenita de México. Bendito sea Señor por todas las bendiciones que nos das. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a meditar hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 48. En aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo en voz en grito, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Quién soy yo para que me visite la madre mi señor, en cuanto a tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el señor se cumplirá María dijo, proclama mi alma la grandeza del señor, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones, María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa, palabra del señor gloria a ti señor Cristo el Evangelio hoy nos muestra a María en esa disposición de ir hasta las montañas de Jerusalén, salir de la tranquilidad de su casa en Nazaret e ir hasta las montañas de Judá, a acompañar a visitar a su prima Isabel. Aprendamos de María Santísima esta actitud de servicio, de la disponibilidad, de la entrega, de ponernos al tanto, acompañando, sosteniendo. Dice San Pablo, sobrellevados mutuamente, en la que nos ayudemos mutuamente a llevar las diversas cargas de la vida. La Virgen María interceda por todos nosotros y nos enseña a hacer la voluntad de Dios. Amén. Feliz día para todos, queridos hermanos.